Estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutos que, que gente que venga a alguien y nos diga que se escucha todo bien, ¿no? <ríe> eh, porque esa es la última prueba. También el silencio. Estamos. Voy a avisar en Discord. Estamos para pasar un tiempo, cantamos una canción <risa> no, estamos bien, estamos... <risa> Vamos a esperar... A ver... Bueno... Acá me, no, me, me dice que hay cero personas mirando Si hay alguien mirándonos, por favor, escríbanos en el chat Queremos saber si se escucha bien eh, Si la música está muy alta O si nosotros tenemos el sonido muy alto también Bueno No lo sé, encima en el... Acá me dice que no hay nadie, pero en en el en vivo me dice que hay ocho personas, así que... ¿Me puedes pasar el link de aquí por, por el chat de, del stream para que lo pase a algunos amigos? Sí, sí, es el... Debí, debí pedirlo antes No hay problema, es uh... nuestro Twitch Ahí se lo pasé Si no, está en el Discord en, en, en los avisos de la taberna ¡Ah, ahí va, hay gente, genial Bueno, bienvenidos eh... Ahí está Luciana también <ríe> Bueno eh, con... Ahí está Max también, gracias por venir Vamos a empezar entonces Hoy vamos a hablar del de rol escrito Una de las tantas variantes de los juegos de rol que hay para hacerlo, invitamos a dos personas que tienen experiencia en esto, porque yo no sé absolutamente nada de esto. Eh, sé muy poco de, de juego de rol escrito en general y sé muy poco de escribir también en general. Así que eh, les voy a presentar a Fedra. Gracias por acompañarnos. Hola. No, gracias a ti por invitarme. <ríe> Quería preguntarte... Eh, ¿Cuántos juegos de rol escrito jugaste? ¿Cuánto tiempo como para establecerlo? A ver, empecé a jugar rol a eso de los 11 años En un foro que originalmente era, bueno, un foro para niños Que tenía una sección para poder escribir y conversar, lo que tú quisieras Ahora tengo 26, o sea, son 15 años que he estado jugando rol oh. ¿Cuánto? La verdad no sé, pero <ríe> muchos sí Genial Y eh, Cabra, nuestro amigo del servidor uno de los moderadores del canal, que también tiene experiencia de rol escrito, así que cabra, bienvenido, gracias por venir. Buenas, buenas, muchas gracias por invitarme, León. Un gusto estar aquí con mi gente querida de la taberna. Y bueno, también la pregunta para vos es, es ¿hace cuánto jugás rol escrito o cuánto jugaste? Ah, bueno, en el rol en general creo que ya voy para tres años, y de los cuales dos. Me he metido en el rol escrito Dirá que este último año es en el que dejé El rol escrito curiosamente Perfecto, así que tenemos una, una, Un gran rango De experiencia en, entre los juegos de rol escrito Así que Para los que nos están viendo Vamos a pasar a la intro y después al podcast No sé si escucharon la intro y o si vieron el video de ustedes dos, pero está buenísima la intro, me encanta <risa> eh, Ya la van a ver cuando vean el video Bueno, vamos a empezar eh, Tal vez como alguna de las personas que nos están viendo, yo tampoco tengo mucha idea de, de qué se trata este tema Así que vamos a la primera pregunta que es ¿Qué es el rol escrito? Fedra, querés empezar? Okay. Bueno, el rol escrito es como si escribirse un libro donde varias personas pueden colaborar y aportan ideas, situaciones, personajes. En el rol escrito narras una historia, tal vez puedes incluso entrelazarla con una historia paralela, creas diálogos de personajes que tú manejas. Es como un teatro, un guión de teatro, y tú puedes colaborar con una persona, con dos personas, con diez personas, y todos aportan. Ahora querés agregar algo a... Bueno, sí. El... Esta versión que yo comento del rol escrito es más apegada al clásico Tony's and Dragons y otros juegos de rol que, puede... que se vienen desde la antigüedad, vamos a decirlo, los tiempos los tiempos anteriores a la existencia del Internet con el, digamos, el rol por correspondencia en el... los 80s, 90s, cuando... Dungeons Dragons tiene creo que desde los 70s existiendo. Y cuando tenías un amigo que vivía lejos y quería jugar Dungeons Dragons, se cuentan rumores de que la gente escribía cartas de qué ocurría. Y el narrador contaba historias. Así como algunos, este, personas que viven a distancia y el correo antes funcionaba así. Ya con la llegada del internet, todo se modernizó, pero no al punto que conocemos actualmente. Sino que el rol es más escritos más es el verdadero rol de Internet donde se creaban estos foros de vamos a decirle 2000 2001 o tal vez más foros donde se juntaban gente que decía a jugar juegos de rol por lo general imagino yo Dungeons and Dragons y entre ellos en un foro escribía una persona que ocurría y se iban turnando eh, a escribir qué pasaba y formaban ahí una partida mediante texto e, e imágenes en su, en su momento y eso era como se, se podía llegar a jugar los principios de jugar juegos de rol en, en línea Mediante textos y las descripciones Todo esto escribiendo, wow Hay algo que... Tal vez por la costumbre que tengo yo de jugar rol mesa eh, Que es esto de la, de la inmediatez de respuesta Me imagino que requiere una paciencia adicional jugar rol escrito como que vos envías esta, esta respuesta y esperás que te responda pero más allá de eso, pero antes, perdón, antes de llegar a ese punto en los juegos de mesa tenemos reglas para, para situaciones específicas o para situaciones más generales y para resolver esta parte de las reglas usamos los dados que nos dan el azar y al, al ser inmediata la respuesta hay que improvisar todo en el camino ¿Cómo, cómo, cómo es la resolución de situaciones en el, en el rol de mesa? ¿Quieres empezar? Bueno, en este caso cuando surge algún tipo de conflicto o algo que no estaba planeado al principio Quien tiene que guiar un poco es el role master, la persona que inicialmente propuso el tema y puso las reglas Pero no es que tengas que utilizar, por ejemplo, dados o que haya una... Como una regla que puedas, a la que tengas que ceñirte Tú puedes escribir lo que tú desees. Eres libre de hacerlo siempre y cuando seas coherente con lo que ha escrito tu compañero anterior o de lo que hay en la historia. O sea, tú no puedes escribir Z mientras todos tus compañeros están en, en A. Tienes que seguir el hilo de la historia. Esa es la regla principal. Bien. ¿Y, y en, en los que vos jugaste, cabra, cómo era? ¿Para, para avanzar una situación? ¿O resolver una? ¿no? Bueno, yo... Yo soy alguien relativamente joven, nunca me tocó jugar en foro, así decir verdad. Yo ya viví ya en la época, magnífica época actual de Jet Disco, Roll20 y otras cosas, uh -huh. donde ya tenemos bots que lanzan dados y páginas que pueden asegurar como que resolver esas situaciones. Ah, es como una fusión, pero, ¿eh? Sí, pero eh, cuando digamos no disponemos de un bot o no queremos dictarlo a la suerte, eh, por lo general se tiene un chat aparte en el que tienen discusiones de oye yo pienso que pasaría esto, yo pienso que ocurriría esto yo quisiera que esto pasara y, o, la, o la historia demanda esto y entre ellos se llega a un consenso de lo que ocurrirá, si no se deja discreción del director de juego que está, si es un buen director buscará un punto que ayude a la trama, si no pues simplemente avanza la historia y vemos cómo reaccionas en base a eso se puede dar la situación de que muy tensa, eh, lo cual suele ser raro. Puede parecerle gente rara en, en texto, pero eh, hay que dar concesiones cuando uno se está en la inmediatez. No, tal cual, pero lo, lo de esas las situaciones tensa es, es entendible. Digamos. Cuando ves una película y pasa algo y, y tratas de estar ahí, debe ser igual al leer un libro, ¿no? A mí me pasa que encariñarme con un personaje y ponerme mal cuando algo terrible sí, sí, sí. le sucede. Y entonces es. Resolver una situación claramente toma más tiempo, más allá del medio, sino de la, del consenso entre las dos personas. ¿Esto también se aplica al, a los foros, Pedra? Eh, o sea, tú puedes conversarlo con las personas que están participando dentro de, del rol que has planeado, ¿no? Si bien puedes tener un chat, digamos, por WhatsApp, en el mismo foro, tenemos la opción de que cuando esté escrito, tú puedes editarlo. Entonces, si hay algo que pusiste mal, que de repente no va con la historia el rol master te lo puede decir o tú puedes preguntar o yo no estoy seguro si eso está bien entonces puedes editarlo y se reescribe la historia, no hay ningún problema es mucho más sencillo así a diferencia, claro, del de rol de mesa que creo que lo actúa me lo estaba jugando, que no puedes borrar lo que ya dijiste, en el rol de explico sí puedes hacerlo claro, tiene tiene sentido y, y esta edición de texto también, también la pregunta va para vos, cabra. Eh, a nosotros en el rol de mesa, cuando hay que, se puede hacer esto, ¿no? Se puede volver para atrás y, y resolver una situación de manera diferente. Pero es, eh, muchos consideramos, ¿no? Yo me incluyo, como el peor caso posible. Si un, una vez que se, se estableció una situación hablando, no se vuelve para atrás. Hay que ver cómo se sigue adelante. Esto, esto. Con el rol escrito se suena raro al poder editar el pasado. Sí, porque por lo general en rol de mesa, pues, o en probos, pues, hicimos la acción de cantar algo, ¿no? declarar que algo va a pasar y, y vives con las consecuencias. En el rol por texto también se puede hacer, suele ser así, igual, mucho más raro porque es, es papel, y, en teoría es piedra, no se puede editar, pero se puede editar. Simplemente, para eso te, te digo, tenemos las pláticas... Los, los debates de qué va a ocurrir a continuación porque tenemos que continuar con ello claro, claro me imagino que requiere escribir bien, ¿no? el, el idioma que sea que estés usando para jugarlo tiene que ser importante la forma en la que vos escribís, en el caso de español poner las tildes bien, puntos y comas respetar toda la puntuación, etcétera porque al ser escrita la expresión lo que vos escribas tiene que reflejar exactamente lo que querés que pase. Entonces, ¿es un limitante que también escribís vos? ¿Y jugar rol escrito te ayuda a desarrollar esa, esa habilidad? Es importante, sí, pero no significa que si no tienes una buena expresión escrita no puedas participar, porque al final todo se aprende, especialmente si lo estás practicando. Pero sí es importante que tu idea se logre transmitir para que las personas te entiendan Porque tú puedes haber querido decir A, pero todos te entendieron B Entonces no vas a lograr causar el impacto que tú originalmente querías con lo que has escrito Pero igual, con el tiempo tú vas aprendiendo Y si eres la primera vez que estás eh, jugando en un rol O de repente no eres bueno o escribiendo De repente tus compañeros sí lo son Y ya sea por costumbre, porque estás viendo el texto que ellos colocan Tú también aprendes Uh, sí, en efecto, como me ha agradado que comenta aquí Fedra, pero sí, el, el leer, tan solo interactuar, ver las otras interacciones, ayuda mucho a darse a entender, no es lo mismo decir, no lo mato, a decir, no, lo mato, con una coma que es muy potente ahí, y yo tengo el, el, un error muy común, que a lo mejor se ha visto en el chat, yo escribo muy rápido, y a veces como hablo rápido, escribo rápido y mi, mis textos son horribles pero en el rol de tenemos escrito tenemos la ventaja del tiempo de que a menos que te estén por alguna razón apresurando, que sería raro tienes tiempo para escribir tu texto eh, leerlo tú mismo, ver el texto anterior y compararlo, a ver si no estás creando un, un, un choque de él está diciendo algo tranquilamente y tú estás gritando con mayúsculas y 20 exclamaciones tiene sus ventajas puedes leer, entender y efectivamente ayuda a extender tu vocabulario de alguna u otra forma si estás leyendo o te, te ayuda a ampliar tu, tu ¿cómo se dice esto? vocabulario como se a decir, un pequeño ejemplo que puedo si me permites meterlo muy corto yo, estoy, yo, yo dirigí una partida de de &D dentro de una montaña dentro de, con muchas cuevas y él era de el, el ambiente general era eso, era una montaña en el interior, una montaña nada ¿Cuántas veces uno puede meter la palabra cueva, oscuridad, angosto y caverna? ¿Cuántas veces puedes meterlo en un texto sin que suene súper rebuscado de que la caverna oscura y tal y talalá y el túnel? Eh, ayuda mucho el rol escrito a, a buscarte nuevas formas y ampliar tu vocabulario porque lo demanda. Me encanta, me encanta. Ahora, eh, siguiendo esto, ¿no? Porque... Si bien, digamos, es una habilidad que vos probablemente tal vez, practicás todos los días, o eh, escribir es algo que aprendiste en la escuela, en la universidad, lo que sea. El, el juego de rol escrito te ayuda a desarrollarla. ¿Les pasó a ustedes jugar con gente que recién empieza el rol escrito y con gente ya experimentada? Lo, lo digo, déjenme establecerlo antes de esto. Cuando vos jugás rol de mesa y hay una persona nueva sentada al lado de alguien experimentado, ya la diferencia se, la sentís, la, la notas instantáneamente. ¿Cómo es esta diferencia de, de experiencia entre jugadores en el rol escrito? Mira, cuando estás jugando con alguien que ya tiene bastante tiempo, eh, te das cuenta porque por lo general sus textos son largos. Son dos párrafos o un párrafo de 20 líneas y una persona que recién está empezando a, a jugar al escrito te escribe dos líneas, tres líneas y a veces no tiene ninguna cohesión, ningún tipo de coherencia y ya con el tiempo se, te vas acostumbrando la persona se va acostumbrando y empieza poco a poco a ampliar el texto pero es porque, como comentamos hace un momento, el vocabulario se va ampliando, vas aprendiendo nuevas técnicas, vas haciendo lo que tu compañera escribió entonces, tratas de imitarlo un poco también para no quedarte atrás y, y ser el único que te está escribiendo tres líneas, mientras los demás están escribiendo de dos párrafos o todo en historia en un solo post. En efecto, no podría haber hecho mejor. Y En cuanto a los juegos de rol, yo lo veo como que mucha gente... De... Es raro encontrar a alguien experimentado porque, por lo general suelen dirigir sus propias mesas o escribir sus propios libros entre comillas y sí diferencias a alguien nuevo porque da de pocas descripciones pero no lo creo tan difícil el... todos empezamos siendo novatos en algún punto de lo que sea pero el rol escrito yo lo veo un poco más fácil manejarlo porque como ejemplo todos por lo bueno, menos tienes que haber cumplido una educación básica eh, sea lo que sea para aprender a escribir cuando aprendes a escribir, aprendes a leer y, y aprendes a, a absorber historias en las cuales tú también, si te interesa, eso, dices, oye, yo quiero contarlo lo mío propio. Una parte importante es que para entrar en el rol de mesa o la actuado o de vida real, tiene otra parte que es convivir con otras personas, a, a algunos les gusta hacer una voz, es mucho más intimidante en muchos aspectos. Mientras que en el rol escrito, eh, simplemente te escribe y no te van a no ver las caras de nadie, nadie te está buscando la mirada, no se pueden llegar a reír, al menos no, no en tu cara. <ríe> claro, claro. Ocurre o, o lo que pasa. es mucho más amigable a, lo, a los novatos. Y sí, como dicen, es muy, muy padre ver una descripción súper elaborada de cuatro cuartillas sobre cómo se viste el personaje, cómo sabe esta sopa de, de lo que sea. Pero no hay que hacer menos al, al que no sabe, porque no Porque este ahí tienes una semilla A mí se me hace algo muy bonito ver a un novato Porque es como, qué padre que tú estás disfrutando El rol escrito por primera vez Porque yo igual lo estuve Y, y dices, es muy bonito aprender a escribir Aprender cosas nuevas te fascinas con todo Genial, me encantó toda la respuesta de los dos Y ahora eh, vamos a meternos un poco más en, en lo personal Lo dije tal vez muchas veces en, en, en otros streams Pero voy a repetir, a mí el rol me ayudó De muchas, muchas maneras en, a lo largo de mi vida Creo que siendo Una de las cosas más grandes fue a A romper con mi timidez Y Siento que el rol escrito Tiene el mismo poder, ¿no? Como cualquier actividad que se hace En conjunto o, o sola Y quería preguntarles a ustedes ¿Cómo el rol escrito eh, Los ayudó? A algo de, Propio Tal como dices, te ayuda bastante a vencer la timidez, porque conoces a otras personas. Yo era la típica niña que lloraba en un rincón, si la mirabas, o sea, llegaba a ese punto, pero es porque yo no estaba acostumbrada a socializar, o sea, soy hija única, y en vacaciones me llevaban de viaje y me la pasaba leyendo cuentos porque no salía, no salía a ningún lado, porque era muy pequeña. Entonces, como no compartía con nadie, empecé a meterme a páginas, a foros y conocer personas y empecé en lo que es el rol escrito y así conocí chicas que son mis amigas hasta ahora que ya llevamos 15 años de conocernos y de tan buena suerte que, en, bueno, como íbamos creciendo apareció WhatsApp, apareció Facebook, Instagram, entonces ya no solamente era ver lo que estaban escribiendo sino podía hablarles, podía llamarlas y nos contábamos nuestras cosas, y eso poco a poco va aportando la confianza que tienes en ti misma. Y eso, por lo menos para mí, fue un cambio radical, porque ahorita no soy nada, a comparación de esa niñita asustada que era cuando tenía 10 años, 11 años. Me alegro mucho. cara <risa> uh, De igual manera, yo igual fui alguien muy, muy tímido. Y cuando entré al rol dije, oye, esto está muy padre, esto me gusta, es muy divertido. Pero yo tuve el, la experiencia, digamos, del otro lado de la experiencia, que yo empecé, creo que tenía 14, 15 años, cuando empecé por primera vez a entrarle al rol, y me dieron unas patadas. Experiencias desagradables me he llevado, no quiero dar nombres ni nada, pero entré a muchas comunidades de las que hay actualmente, Principalmente la gente española, gente más experimentada, de, de, de chat normal en línea, ¿no? 20 y todo eso, pero no eran nada agradables para los novatos. Me, como que no sabes usar tu hoja. Y siempre que yo decía, oye, ¿qué puedo hacer? O no entiendo esto, porque yo tenía 14 años, sí. Era como mi segunda partida. Decía, y me, oh, No sabes, no, no entiendes esto. Y, yo entré sin mucho pánico de hombre. Me están, es mucha presión, es mucha presión hablar con extraños desconocidos, que tu padre te dice no los con desconocidos en internet y todo eso pues, eh, me, me bajó mucho y luego era pues, los complejos de, de hablar internet en línea cuesta, cuesta mucho el estrés y yo me hice para atrás dejé un tiempo el rol porque dije oye tú no es para mí, esto me da mucho miedo y decidí rendirme, ya unos años después conocí más o menos el lo hablaremos el el roleplay los servidores de de roleplay que hay tantos en internet y me empezó a llamar otra vez la atención, que incluían eran similares a las partidas de rol ya agarré un poco más de confianza por texto y dije, oye, esto está muy padre y me inspiró y me volvió a acercar aquí, donde ya llegué de hecho a tu comunidad la taberna, que es un lugar súper bonito y un espacio, digamos, súper agradable para gente novata donde me pude desenvolver y de buena forma conseguí juntar a amigos cercanos a mi entorno meterlos ya al rol me ayudó muchísimo a. a, a manejar, las, a manejar el, la presión social. Me encanta. Me encanta que, que sirva tanto. Cualquier, cualquier forma de, de juego de rol, ¿no? Y. por no alargar mucho el tema. Yo también estuve en una situación similar en la que en un momento dije: no, no sirvo para esto, no voy a jugar más. Por suerte, salí de ese pozo y acá estoy. <ríe> Así que. Es, para cualquier persona que nos esté viendo. El rol es una actividad que los puede llegar a ayudar de muchas maneras. Como escucharon, cada uno tuvo su, su experiencia. Eh, tal vez mala, si se quiere. Pero lo, lo pudieron resolver gracias a esta actividad. Así que están todos invitados a participar de los juegos de rol. Bien. Ahora, ahora volvamos un poco a cómo se juega el rol escrito. ¿no? En el, en el rol de mesa está... Eh, el juego se separa en dos equipos, entre comillas, ¿no? Que están los jugadores, que cada uno tiene su personajito Y el DM, que es el contexto, el clima, etc. Todo lo demás que no son los jugadores Y esta distinción es súper necesaria para el juego Sobre todo para algunos sistemas Pero ¿cómo es esta diferencia de de responsabilidad en el rol escrito. ¿Existe el papel del DM y del jugador? ¿Se, puede, se, se modifica? ¿A veces es lo mismo? ¿Qué piensan? Se pueden complementar. Por ejemplo, el rol master vendría a ser el DM. Eh, el rol master propone la trama y da las pautas que se deben seguir. Puede ser que tenga ya una historia en mente y quiera ceñirse a ella lo que va a requerir que se encargue de controlar todo, incluso maneras de va por ejemplo imprevistos, cosas que salgan de la nada. Imagina que fuese una obra de teatro, todo sigue un guion, pero eso no quita que de vez en cuando pueda haber algo que no esté escrito, y ese es el aporte del jugador. Sin embargo, si el role master lo permite y planteas desde un inicio que todos pueden aportar ideas, sin importar lo más loco que puedas imaginar, entonces, el mismo jugador puede crear obstáculos y situaciones que no fueran pensadas, como si fuese el role master O sea, es un complemento entre ambos. Pero el role master básicamente es quien propone la idea y pone las reglas eh, originales, digamos. Pero pueden variar. Bien, bien. ¿Cara? Ah, bueno, ya. Sí. <risa> no hay problema, dale. No, pude quitar el botón de... Yo veo al rol escrito en parte eh, como un, un baile un vals de dos en el que no puedes bailar este tú solo porque si en el rol de mesa es importante tener que no falte un jugador o a veces puedes llevar, de llevar una sesión con uno o dos jugadores puede pesar en el rol escrito ambas partes son indispensables porque como jugadores no puedes inventarte Y ahora va a pasar esto va a ocurrir esto porque no solo sería que, tático, únicamente sería diálogo entre dos personajes. Y el, y el escritor, el, el, el doy un máster en, en texto, pues no puede aventar mejor escrito una novela, ¿no? Si vas a estar solo. Pero, claro, claro. Porque eh, yo doy mucho más cohesión, porque en el rol de mesa tienes a tus gentes interactuando, viéndose y escribiendo. Mi personaje es así, esto va a pasar. Y, y, y detalles, muchos de que no puedo explicártelo en ese momento. En el rol de texto Cada jugador es Es tu mundo, porque tú les pones es, Tú les pones en un cuartito Y escribe el cuarto lo más detallado Que puedas, lo más lindo que quieras Y los, y los jugadores van a Entre más de los detalles, más se lo creen Tus, tus este, jugadores Más le aportan más No solo dices estás en, una, en un cuarto De metal, dices estás en un cuarto De metal, frío Está oxidado en esta parte, esta otra parte Se ve abollada, esta otra parte tal, les da, entre más herramientas tú les des como narrador o como director más le estás dando ellos para alimentarse más y lo mismo ellos más pueden responderte pueden darte más para trabajar es un, es un juego de ping pong muy padre y en el que considero que va a ser tan en, va a ser tan creíble y tan disfrutable como tú le pongas a, a tu mundo a tu texto como los demás le pongan al suyo porque tú puedes describirles una ciudad muy detallada, con árboles con flores, con mercaderes y ellos simplemente van a darte descripciones muy vagas, no va a servir de mucho, pero al menos vas a darles una ambientación es, es indispensable y me gusta a mí tiene un poquito más es más que nada importante no, no verlo de la forma convencional de juego de rol de qué haces, esto es lo que ves en el mapa porque no hay casi un mapa nunca a no ser que tú te hagas el trabajo extra de poner un mapa sino es más de vive esta aventura que quieres hacer entonces es un complemento, como que El DM va a establecer el lugar Donde van a estar los personajes Y cuando ellos interactúan con las cosas Pueden Pueden tomar decisiones narrativas A diferencia del rol de mesa, ¿no? Que el DM siempre tiene la, la palabra, pero En el rol escrito vos como jugador podés decir Tal, voy a estar muy equivocado en lo que voy a decir O tal vez no, o tal vez voy a tener suerte Pero vos en el rol escrito Una vez que estás en una situación como jugador Podés tomarte la libertad de ¿Incluir un, una persona más en, en, en el lugar donde están? ¿Está bien esto? Ah, ¿Quieres decir algo, Freda? Eh, es que depende bastante del, de la historia y de si el rol master te lo autoriza o no. Por ejemplo, tú puedes añadir una persona eh, en el rol si es que el rol master te dicho sabes que sí, está bien, hazlo. Porque si es que te va a aportar a la historia, genial, adelante. Pero a veces... Eh, Precisamente porque el Roadmaster tiene ya una trama pensada, un final pensado, te dice, no sabes qué, trabaja con lo que tienes y con lo que te ha en este momento. Por eso la ventaja de la edición, si ya lo pusiste, lo puedes borrar. Yo, totalmente a favor, no solo de que, los ellos, de que los jugadores lo creen, a mí me gusta creárselos, porque en cualquier libro, novela, lo que veo, es muy importante... Saber todo lo que puedas, porque todo te dice en un texto, todo te habla. Un pequeño ejemplo, Harry Potter, te hablan sobre los tíos de Harry, que no aparecen casi, pero te los mencionan mucho. No son gente cruel, son, lo tratan mal, detalles lo forman. Son parte importante del personaje. A mí me gusta mucho no empezar las partidas de juegos de rol, directamente son un grupo, no. Eso a los es mucho en mesa. Ustedes están juntos, son mercenarios, son amigos, lo que sea. A mí me gusta mucho, cada quien está en su lado, y díganme su entorno, con quién se mueven, con quién hablan. Yo a cada jugador le creo cuatro o cinco NPCs porque son su entorno, son con quien habla. Si alguien es, no sé, un cirquero, le creo su circo, le creo en qué trabajan. Si alguien es un leñador, le creo su, la gente que le compra la madera. Y ya en un punto los, los junto, porque son, esa es la historia de cada quien. Cada quien es su propio, entre comillas, protagonista, porque es un texto. Y todos tienen la misma valía. León, no se te escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Ya. Ahora entiendo cuando, cuando decían lo de la edición del texto, la razón por eso y cómo se conecta también con, con, con las charlas en paralelo que tienen para, para tomar una decisión. Entonces, todo eso converge en lo que va a quedar escrito finalmente en el texto. Ah, ah, ah. Está bien. Ahí, ahí entendí. Ahí entendí. Eh, a mí obviamente me va a sonar raro, pero porque yo no tengo ni idea de esto y nunca lo intenté. Lo intenté una, una vez, pero fue hace mucho. Y esto, esto, muchas, me surgieron muchas preguntas esa vez que intenté jugar rol escrito porque... Como que yo tengo la, la cabeza preparada para jugar el rol de mesa, obviamente. Y solo se me ocurren cómo funcionan las cosas para el rol de mesa. Entonces, como, como DM de rol de mesa, yo quiero preguntarles a ustedes ¿Cómo, cómo se prepara una aventura, o una historia, o, o incluso, bueno no sé si tienen una sesión de juego ¿Cómo es el, el espacio temporal de juego? O sea, tú puedes... Bueno, el Rollmaster master es quien propone la idea eh, Puedes sacar la inspiración de donde quiera Puede ser una aventura medieval, puede ser... Eh, de algo que hayas visto en el cine de una de una canción que te haya gustado de donde sea que saques inspiración tú puedes crearte una trama y en base a eso escribir tus reglas para que los demás puedan unirse eh, una vez que tienes eso propones lo que bueno colocas lo que es la ficha una ficha básica nombre edad historia que para eso como decía antes Cabra es bueno de que le hayas creado una historia previa a tu personaje decir quién es de repente puedes colocarlo dentro de tu como tú desees pero con tal de que haya una pequeña idea y que los demás logren entenderte esa idea, la historia se va creando sola, no es necesario que tú tengas ya todo pautado o que se ciña todo a tu idea original a menos de que tú quieras hacerlo, pero yo creo que lo bonito del rol escrito es que todos van a aportar a esa idea y pueden hasta transformarla y volverla mil veces mejor de lo que era originalmente. Bueno, yo he jugado tanto en mesa como en texto y considero importante que un doño master entienda que no es su campaña, es nuestra campaña hacia lo comunista, porque entre todos la armamos porque, como digo, es indispensable jugar esto pero eh, algo que sí me gusta hacer, y he hecho y aún eh, me falta por mejorar, es, son pautas que yo hago para empezar una campaña de error por texto yo me tardo, digo, se va a abrir esta mesa junto a mi gente y a todos les digo lo mismo eh, establecemos, digamos, normas gramaticales que son estos, son mira, para los textos vamos a poner el nombre del personaje, dos puntos y lo que dice, para las acciones pues, vamos a ocupar asteriscos para los pensamientos, paréntesis para tal cosa va a ponerse tal manera porque ayuda a la ¿cómo se dice esto? a la a la lectura, ¿no? a entender cómo se está planteando el texto, qué es qué como digo, ya sea por Discord que es la herramienta Primordial, o por WhatsApp, que he llevado algunos errores por WhatsApp, que es muy raro Se crea más de un chat para que se puedan manejar las bromas, los memes, lo, las discusiones, las dudas por, Aparte, no, no corten el texto directamente eh, yo, yo se ocupo hojas hojas, de Son Dragons y de vampiro, porque he hecho uno de vampiro Para pues, tener a la mano qué hace tu personaje, qué no puede hacer Establecemos reglas de nada de chistes oeses, nada de violencia, nada de cosas turbias. Porque es importante, porque a ver, a ver, la gente cree que porque es texto puede hacer lo que se le dé la gana. Uno no va a, no, va a notarlo. Y mmm, ah, la retroalimentación. Normalmente acaba una partida, una sesión de cuatro horas, cinco horas. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gusta mejorar? Yo hago eso constantemente. Y no hacemos sesiones... Fijas, no hacemos, hoy vamos a jugar, no, jugamos todo el tiempo, Claro, no suelo, eso queda no ahí, jugar. escrito en el chat, y, y se va actualizando, es lo que sucede, ¿no? Como los foros, digamos. Exactamente, para no tener a, a todos aburridos porque sea el turno de esto, porque nos juntamos, pero alguien se tarda muchas horas hablando, es, ¿qué quieres hacer?, Ok, me lo escribes, me lo pones. Seguimos hablando con la persona en turno. Si veo que esa persona deja de contestar por tantos minutos, una hora, paso al siguiente. ¿Hay alguna no mención? ¿Quién quiere seguirle? ¿Qué está pasando? Para mantener esto fluyendo. Y a veces tengo una cola de espera de, de los turnos. Casi, casi, sí, sin escribirlo y nada. Yo anoto aquí, le toca a este, es tu sección de este. Si este no se presenta, pasamos al siguiente porque claro, es, claro. es constante. Ya rara vez ocurre que... Acaba, digamos, de un capítulo... Porque me gusta manejar capítulos... De llegar a tal punto en la trama... Ok, un descanso... Y pasa un tiempo en el que no... No, no se rolea porque tengo que acomodar cosas... Ah, entiendo, entiendo... Bien, bien... Bueno, me gusta... A ahí se entiende más... Esto, me lleva a otra pregunta... Pero quiero... Hay una pregunta ya chat que me, me gustó... Que la hizo Carlos... Que dice... ¿Creen que en estos tiempos del COVID... El rol escrito ha tomado más importancia? Ya que hay personas con PC regulares, o mala conexión a internet, o entornos y vecinos ruidosos, cosas por el estilo. Creo que para personas que ya tenían una noción del rol de escrito sí ha sido una ventaja, porque han tenido más tiempo para poder escribir. Hace un momento, Cabra estaba comentando de que él tiene como un orden para que cada persona pueda rolear, se respete el turno. En mi caso, en todos los roles en los que yo he participado, no había nada... Bueno, había un orden original, pero, digamos, yo podía decir algo el día lunes y nadie más escribía hasta el día martes. Entonces, no es necesario que todos estemos reunidos en ese momento, ¿no? Pero ahora con lo del COVID, como todos estamos en casa, todos estamos encerrados y todos estamos con nuestro internet, creo que hay más disponibilidad de tiempo para sentarte a escribir. Conectarte ya sea por disco, por videollamada, por, por donde tú quieras conectarte con tu grupo de rol Y sentarte un rato a escribir ya sea en un foro, donde sea que estás roleando ¿no? Pero creo que, de nuevo, ha cobrado más importancia para aquellas personas que ya tenían noción de qué era el rol escrito Porque así como estamos jugando nosotros de manera escrita Hay otras personas que también se reúnen para jugar rol de mesa, pero por videollamada Entonces depende bastante de si ya sabías qué, o sea, qué cosa era o si es que no sabías Uh, ...curiosamente sí, yo apoyo eso de que... ...curiosamente yo usaba el rol escrito... ...porque yo no tenía la misma libertad para el rol el rol por videollamada... ...porque vivo con mis padres... ...porque no tengo tiempo en la universidad... ...porque estar cuatro horas hablando y gritando y riendo... ...altera a los vecinos... ...y me ayudaba mucho... ...pero curiosamente con el COVID sí... Eh, ...no dudo que aumentó el número de rol escrito... Pero, ...y de hecho me alegraría... Me, ...me parece justo porque hay más gente... ...con horas desperdiciadas que, no que están esperando su siguiente sesión... ...pero curiosamente yo empecé a irme más ahorita por el rol de videollamada... ...porque dije... ...va, no estoy tan ocupado, tengo, dispongo de cuatro horas... ...voy a buscar una partida... Está bien, los entiendo... ...también hay más tiempo para jugar rol de mesa... <risa> eh, ...bueno, quiero, quiero seguir con, con esto de... de el rol, ...cómo es... La, ...cómo son las cosas en el rol escrito... Algo, algo común que nos pasa, creo que cualquier persona que juegue, cualquier versión de rol, es la transición de jugador a DM o rolemaster, o, o, o el papel que sea. En, en mesa, viene cargado de un montón de responsabilidades y, y cosas que hay que hacer. Pero, ¿cómo es esa transición en el rol escrito? Con, con todo lo que ya venimos hablando, ¿no? Siento que el DM tiene que tener... M mejor establecido todo esto que ya mencionamos, pero cómo fue también para ustedes esta parte? Eh, creo que sí es diferente a jugar el rol de mesa, aunque bueno por mi parte no hay mucha diferencia entre ser rol master y ser jugador, ya que ambos te van a aportar ideas en la historia. Tal vez dependiendo del caso, el rol master en algunas oportunidades puede encaminarte a la historia si es que se ha apartado mucho a la idea principal o si es que se han quedado estancados en alguna situación ya que se va a encargar de controlar el tiempo de la narrativa imprevistos y demás pero en los roles donde hay aporte por todos lados y el role master permite que todos creen ese tipo de situaciones y bueno, cualquier tipo de imprevistos no hay mucha diferencia realmente siempre y cuando el role master tenga digamos un plan B si es que algo por allí se ha desviado demasiado o sea una manera de recuperarlos y encaminarlos a todos pero más allá de eso no hay tanta diferencia Perdón, pero niente, ¿qué pasó? ¿Y, ¿Y para vos fue así de, de simple este, este paso? Eh, en parte, sí. O sea, fue sencillo porque ya estaba acostumbrada a rolear en ese punto. O sea, cuando, cuando empecé a convertirme en master yo lo que ha sido algo de dos meses, pues se me ocurrió una idea y ya la lancé. Eh, pero vas aprendiendo, porque generalmente quienes participan en tus primeras historias son gente que ya habías conocido antes en otro rol escrito. Entonces te ayudan, te ayudan y te aportan, te, te aportan ideas es eso. Ah, ahora sí, perdón, quería, quería completar eso eh, No entendí bien la pregunta, te la guiaste un poco Pero si entiendo bien, es de pasar de jugador a máster, ¿no? Claro, ¿cómo, es, ¿cómo fue para ustedes y cómo es en general? Ah, bueno, si... Soy honesto, creo que es en parte me, se me fue fácil porque como a muchas personas que nos gusta el rol escrito, supongo, supongo, me gusta la idea de escribir de ya sea novelas, cómics, lo que sea, historias de ficción, pues dices, pues váme, no, me quiero inventar una historia, quiero contar esta historia, pero no dices, no quiero escribir una novela porque es muy pesado, no tengo las capacidades las narrativas, pero dije, voy a, voy a combinar esto que me gusta que es escribir con Jugar rol, surgió esto. Yo no siquiera me di cuenta cuando era un, un director de juego. Yo simplemente dije, oye, quiero contar esta historia. ¿Quién se anima? Pues, Va y ya eh, surgió. Se me dio medio fácil. Es lo mismo que llevar una partida de Dungeons and Dragons en mesa. Que es tienes que leer reglas, tienes que calcular valor de, de encuentro. Que puedes truquear muchas cosas, no puedes estar siempre. Moviendo los hilos diciéndole, sí, es el quinto golpe que le das al pobre Kobolds, pero no cae. Porque tú, tú manejas la situación y no, no hay dados, a menos que tú los muestres, que, que indiquen tal o cual. Y es... Ahí es se me cayó. Está bueno eso porque... Eh, en Mesa también es, es similar, es decir, bueno, quiero hacer esto y te mandas a hacerlo. Pero, pero claro, como dijeron ustedes como los jugadores te van a estar ayudando a la parte de, eh, narrativa y van a ser eh, necesarios en eso siento que, que el, el trabajo en conjunto sobre esto se hace mucho más ligero para, para la persona que está dirigiendo pero lo que sí tiene que hacer es establecer inicialmente lo que va a de, de, de, sería el puntapié inicial para la historia, no el, el setting Tal vez algunas reglas o cosas que hay por ahí. Ah, sí, yo, yo me aviento una montaña de texto al inicio de, de esto, de no sé cuántas páginas. No, no páginas, sino larga, que dije. Doy una casi como una épica. Hace mucho tiempo ocurrió esto, pasó esto, y ahora vivimos en esto, porque esto, y va a ocurrir esto. Y doy así una introducción del mundo, muchas imágenes, porque en el rol de mesa, digamos, no puedes sacar, puedes sacar el celular y mostrarles aquí, ajá, pero no. No tiene el mismo impacto que, que decir cosas más didácticas. En el rol por texto puedes darte tu tiempo, no puedes respirar, puedes relajar, puedes planear cosas. Si tienes tiempo para cocinarle, porque no estás frente a alguien leyendo notas como desesperado. ¿Querés agregar claro, algo? Pero o sea, yeah. uh, claro, el rol master en el primer post lo que hace es marcar el ritmo de la historia. Y por lo general, ese primer post puede ser el más largo de todos pero es precisamente para que todos ya entren en el ambiente sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer qué cosas pueden imitar, qué cosas no tienen que hacer es básicamente eso, pero es la primera guía que tiene que haber Bien, bien, me encanta Una de las cosas que digo yo, una de las responsabilidades que considero que tiene el DM en, en mesa es decir, bueno empezamos a jugar y llegamos hasta acá y hoy se terminó así que creo que eso se comparte obviamente Ahora, hay una pregunta que, que, que es medio extraña, ¿no? Hay algo que me hacen, que por lo menos me hacían bastante, era: ¿cómo manejas el tiempo dentro de una sesión de juego, ¿no? ¿Cuánto tardan los personajes en hacer o llevar a cabo las acciones que hicieron, o la, el combate, o cuánto tardaron de ir de acá hasta allá? ¿Cómo es el manejo del tiempo en es, escribiéndolo? qué usan qué parámetros usan para determinar cuánto tiempo pasó cuándo cambió el día y demás depende de qué tan interesante sea la historia <risa> lo bueno de que cuando escribes o sea puedes hacerlo cuando quieras donde quieras y durante el tiempo que tú quieras esa es la ventaja y a veces muchas veces desventaja eh, no es necesario que todos los participantes estén conectados a la misma hora para poder avanzar Aunque esto muchas veces, claro, para una persona que es impaciente es una agonía Especialmente si hay algo que es súper interesante que está ocurriendo Y ya quiere saber cómo va y oh por dios, a quien le toca no es está conectado No se ha conectado una semana y ya fuiste Ok, eh, pero digamos, yo puedo dejar el día de hoy un post Y la otra persona va a responderme de acá digamos a cuatro horas cuando esté libre Y leo a esa persona la siguiente a los diez minutos pero la otra persona que viene responde a los dos días, porque cada uno al final va a manejar sus tiempos, y los demás, al momento que tengan un rol escrito, acceden a eso. Tampoco eso quita de que, por ejemplo, si hay dos personas disponibles y están conectadas, puedan avanzar en una hora, 20 posteos. Y dentro de la trama en sí, me ha pasado en que ha pasado dos meses dos meses y seguimos en el mismo día, en el primer día de rol. Pero es precisamente porque no todos nos conectamos al mismo tiempo, sino que en diferentes horarios y demás. Y usualmente, digamos, el día en el rol va a cambiar si es que ya se quedaron todos estancados o si es que no hay nada relevante dentro de la historia, entonces pueden avanzar y no necesariamente al, al mañana, sino estamos lunes, digamos, el día de hoy en historia y te voy a avanzar de acá a una semana y media. Es más sencillo ¿Cara? Bueno, pues, si te es una pregunta medio, digamos, de complicada o importante. Gracias. Porque es, es gran parte de lo que define el, el núcleo del rol por texto, ¿no? Que voy podría ser así el la disponibilidad o la ventaja por así decirlo, porque a veces lo sigo así, sobre el rol de mesa, de no quedamos un solo día y mira, que faltaron dos, qué mal, ¿no? ...que somos cinco, faltaron dos... ...se te cae muchísimo... ...aquí es... ...como comenté creo que ya antes... ...no me gusta mantener... Pues, a ...la parte o al grupo... A ...los personajes juntos... ...porque eso te limita mucho... ¿no? Estamos, ...no estamos peleando... ...pues hay que esperar el turno de tal... ...no, sino que es lo mismo... ...ponlos... ...me gusta manejarlos separados... ...y contar historias... ...que, se, que pueden entrelazarse fácilmente... ...o pueden estar muy alejados... nuevamente no, un pequeño ejemplo... ...tenía una partida con unos amigos... Que uno era una, una, una cirquera, otro era el encargado de la tumba, otro era un herrero y otro vivía en el bosque en una casa de jengibre. No tenía, for, no tenía idea de cómo juntarlos en lo absoluto y manejaba todo, cada uno a su, a su propio ritmo. A, para algunos avanzaban tres días y otros se en el mismo día, pero porque eran sus historias personales, porque la cámara está viendo a este personaje. Hay que tener un poco de, aunque sea texto, un poco de visión cinematográfica o de guión, de pasa esto, pasa esto, otro, y ya en conforme avanza un personaje, dices, oye, puedo meterlo a la trama del otro, y ya irlos juntando mejor. En tiempos, pues sí, esperas que tengan la decencia de, de conectarte cada semana, cada dos días, y no te dejen abandonado, porque de hecho, me ha pasado. La partida que tengo en el servidor actualmente está abandonada, porque todos, excepto dos personas, se fueron, y esas dos personas, pues, se Seguimos, y siguieron y siguieron hasta que ya no se pudo más por temas, de, temas personales, pero ya est estamos tratando de reanudarla. Pero ahí se, ahí se nota el gusto que mucha gente se te va a ver de hecho te lo voy a avisar a, a ti y a la gente que nos está escuchando, mucha gente va a salirse del rol texto porque va lento, no me gusta, eh, siente que porque es rol escrito no tiene, tiene menor valor que el rol hablado, me han, me han dicho eso. Pero al fin y al cabo es cosa de, de la gente, ¿no? Puedes tú tratar de manejar los tiempos lo más dinámico que quieras. Puedes tratar de estar todo el tiempo hostigando, porque eso sería un poco no recomendable, a, a las personas de que, oye, conecta a rolear, porque eso es como que malo. Pero mientras la gente, tú hagas un buen trabajo como director, como escritor, y a la gente le esté gustando, va a seguir así. Van a seguir asistiendo. Bien, antes de seguir, quiero remarcar un, un, un punto que dijiste. Eh que al, al no ser rol de hablado de mesa Es menos que eh, Esto es No es una mentira Es una confusión en general Que, que se puede tener lo que, lo que falta en ese caso Es que la persona esté acostumbrada el, el, Son dos juegos Con similitudes Pero bien diferentes en sí Tal vez no es lo que a, una, a, a vos La que estás mirando Es lo que ahora te guste Pero para otra persona sí Y tienen requisitos diferentes Tal vez a alguien no le gusta el rol de mesa Pero disfruta Millón de veces Más el rol escrito Y no hay por qué considerarlo ni, ni, ni decir que es menos que otra cosa Es una actividad que están disfrutando los dos Los dos están creando historias a su manera Y no hay por qué tirar abajo una porque a vos no te gusta, así que tr tratemos de, de empujar para arriba a, la, a las personas que están disfrutando la actividad que hacen. Dicho esto, ah, Leo, ¿me permites agregar? Sí. Bueno, hay otra cosa. Vamos. ¿Nada más un momento, le, le, le la palabra? Dale. No, no, sí, sí, Quiero quería este... contar algo del video. Sí, sí, ahorita, un momento. Que tanto rol de voz como rol de texto no son excluyentes puedes, puedes combinarlos como, como helado como sabores de helado porque de hecho otro moderador de la taberna eh, adria él maneja una, una partida de, de por voz procedió a la situación de que él no podía conectarse a tal hora por hablar por, por razones no recuerdo cuál y decidió que esta semana corriéramos una una ronda de digamos de tiempo afuera de aventuras o sea acabábamos de cumplir una misión importante y nos quedamos con ganas pero no íbamos a poder juntarnos o nos daba pereza el, el hablar, cosas como, sí, voy a al mercado lo hicimos por texto, ayudó a su tramas a desarrollo de personajes a seguirle con el vicio sin la necesidad de, de juntarnos y fue muy útil, de la misma manera eh, se invita a otros mesas, que sean de por voz, a probar partidas por texto, para mantenerlo con, constante, para que no se pierda el interés, para que no se sea siempre tan pesado el, pues nos vemos en dos semanas Pero hay otra cosa que había mencionado Cabra antes, que era que él le gustaba empezar la partida de rol con personajes cada uno aparte, ¿no? La ventaja también del rol escrito es que tú puedes tener más de un solo personaje. Por ejemplo, yo llegaba a tener creo que 10 personajes en una sola partida. Entonces, mientras uno estaba en una situación y estaba estancado porque la persona pues no se conectaba, otro personaje sí podía avanzar, ya sea solo o jugando entre mis propios personajes, creando las historias, o avanzando con otra persona que estuviese conectada al mismo tiempo que yo y pudiéramos avanzar de alguna manera. Es otra forma también de jugar con el tiempo, para no quedarte estancado y que al final la historia se pierda y ya nunca más nadie se una a jugar. Esa era mi siguiente pregunta. La vez que jugué, que me invitaron a jugar rol escrito, una de las cosas que me llamó la atención es que yo veía los posts de, de la... De más personas que estaban jugando y tenían, no sé, 5, 6, 7 personajes. Y en, en rol de mesa es generalmente lo, lo más común de, de todo: es tener un solo personaje. Tener más eh, es otro, otra situación diferente, algo que, especial, lo que sea. Pero en, en el, voy a arriesgarme a decir 95% de las veces, los jugadores tienen un personaje. Y cuando vi estas personas jugando con múltiples personajes. Me asustó a mí, porque yo, yo estaba considerando jugar con uno solo, y de hecho lo hice, porque dije, no, no voy a poder manejar tantas personas a la vez. Pero, ¿cómo es eso? ¿Qué, ¿Qué tiene el rol escrito, sumado a lo que ya dijeron, no? ¿Qué tiene el rol escrito que te permite a vos tener, no sé, 10 personajes, como dijiste? ¿Qué es escrito? <risa> como no hay un límite de caracteres, tú puedes crear lo que tú desees, ¿no? y lo que es amor de la historia. Realmente no hay, por ejemplo, un límite en la cantidad de personajes que puedas tener, siempre y cuando los puedas manejar, obviamente. Eh, y estoy hablando de personajes, digamos, principales, No... creo que ustedes le dicen NPC, secundarios simplemente, claro. que son personajes pues, que aparecen eh, para una determinada situación o dos veces máximo en historia, que realmente no es necesario crearles una ficha. Pero a los que sí, que son, digamos, los principales, los que van a estar más metidos en la historia, Solamente es cuestión de que puedas manejarlos, eh, ya sea juntos, o que se muevan juntos, cada uno por su lado. Eh, es más que nada que tengan un propósito, pero precisamente como es escrito, no o sea, no está la desventaja de que te olvides en qué cosa está un personaje, porque lo estás leyendo. E incluso no es necesario de que en cada cosa que escribas estén tus 10 personajes, ¿no? Si no, puedes escribir una vez con el que tengas, más el que tengas digamos... Eh, más próximo Puedes escribir primero con uno, luego con otro, si quieres escribes con los 10 en un solo post, o sea, siempre que los puedas manejar, adelante. Y claro, siempre que la partida te lo permita, porque hay veces siempre te ponen un límite de personajes. Yo, este, también estoy asustado cuando dijiste 10 personajes, dije ¿qué? Perdón, pero porque, quiero, sí, quiero agregar algo de que... eso. Asustado y eh, sorprendido para bien, ¿no? Porque... ¿Y qué capacidad? Que... Mucho respeto. Sí, Totalidad. sí. Yo tengo tres, tres diferentes campañas y los confundo. No, yo lo veo bastante a por lo de que el rol por texto es un bici, igual que el rol, es su propia variante, y, y aquellos que nos gusta no tenemos suficiente. No, no quiero esperarme a que esta persona me hable. Así que voy a usar mi otro personaje que está con otra, en otra situación, porque, porque sí, porque, que tengo ganas, esto me gusta... ...yo lo veo, en parte... ...no sé si estoy correcto. ...yo no lo permito... ...porque no quiero no poder manejarlo... Eh, ...porque no lo veo necesario en una partida de rol... De ...texto, ¿no? ...las que, las que manejamos... ...Dandy, Vampiro y esas cosas... ...pero sí las veo viables en lo que es el roleplay... ...los servidores escritos donde uno interpreta a un aldeano... no hable de más cosas... ...de lo que pase... ...ahí la gente tiene eso... ...de 10 a 15 personajes... Y, es un, ...es un caos... ...porque les gusta... Porque es un son es esto... ...es un tema muy complicado... ...y tal vez requeriría otro... ...otro tema... ...pero no, no, quiero, no quiero expandirme... ...porque me expando siempre de más... ...no lo veo malo... ...siempre y cuando no... ...dificulte... ...porque cuando... ...haces que ya nadie en la parte... ...sabe quién eres... ...te vuelves este personaje... ...que tiene 40 ...personalidades... ...y de hecho existen personajes... ...que tienen una personalidad... ...oculta o... o ...una segunda apariencia... Un solo personaje lo, lo hace. Lo hace super difícil de manejar. Lo, lo ideal yo digo un máximo de tres, ya, como propiedad. Y tienen que tener sus obvias diferencias. Claro. No tengo, sí, tengo dos niños. Igualitos, dices, no, no hay chiste, ¿no? Váriale. Claro, como dijo Fedra, es como. Mientras los identifiques cuando escribís y las otras personas los puedan. Los puedan. puedan entender quién es quién. Fantástico, pero también siento que viene la, la, la capacidad de, de, de mantener eh, muchos personajes viene con, con la experiencia, ¿no? Con, con decir bueno ya tuve tres, cuatro, cinco y ni, en ninguna de las aventuras en las que estuve esto generó problemas. Ya ¿no? diez suena, suena un montón, pero a, antes de seguir quiero hacer una pregunta fea. ¿Vos estabas manejando 10 personajes en una sola historia? ¿El resto de las personas también estaban con múltiples personajes así en esta cantidad? Sí En total creo que éramos solamente 4 o 5 personas Y el total de personajes eran algo de 35 o 40 Y todos manejándose al mismo tiempo Lo que pasa es de que en esa trama había una condición de que tenías que tener personajes descartables no NPCs, sino que la trama te decía de que en algún punto esos personajes iban a morir pero tenías que matarlos, bueno, tenías que dejar que yo los mate <ríe> porque había encargada de eso entonces, no sabías quién iba a ser, era totalmente al azar tenías que grabar tus 10 personajes, te encariñabas con los 10 si querías pero a la larga no ibas a terminar con los 10 ibas a terminar solamente con 3 al final, con 1 al final dependía bastante de eso Ahora, otra cosita que, que me está viendo en la mente ahorita, que mencionando lo de identificar personajes. Eh, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado hacer gran cantidad de, de fichas como esas, yo siempre, o sea, lo leo con mi, mi cuenta normal, mi usuario general, por ejemplo, que es de delusional, me creo mi usuario y mis personajes yo los separo por párrafos, ¿no? Digamos que en un momento me toca participar con cuatro de ellos, entonces un párrafo va para uno, otro párrafo para el otro y así. Pero sí he visto que otras personas lo que hacen es crearse cuentas en los foros con el nombre de su personaje. Entonces allí sí se me haría una locura manejar a 10, porque sería crear 10 cuentas de correo, entrar a 10 a cuentas diferentes, postear de 10 cuentas, perdón, de 10 cosas distintos. Entonces eso sí es una locura. Ahí podría aceptarte hasta dos. Pero creo que si lo haces un solo usuario, allí sí es más manejable celebro el compromiso de las personas que hacen eso eh. lo celebro un montón y los admiro desde lejos eh, esas son personas que en realidad tienen trastorno de personalidad múltiple y necesitan una forma de expresarlo sanamente gracias ¿eh? <risa> eh, bueno nos queda un rato todavía como para seguir explorando el rol escrito me gustaría eh, eh, eh, excavar un poco en, en En ustedes Y el desarrollo del juego Volviendo a esto eh, A la pregunta que le hiciste antes de, de cómo les ayudó el rol ¿Cómo ¿Cómo encontraron el rol Escrito ustedes? ¿Cómo llegaron a él? ¿Y, y, y qué fue lo que les gustó Que los atrapó? Eh, a ver como dije hace, hace rato, yo empecé a los 11 años. Había esta página, no sé si de repente lo conoce alguno de las personas que está oyendo el, el podcast, una página que se llamaba Neopets. Había una sección que era los neoforos. Entonces yo un día me meto a ver qué hay, y veo que había una sección donde estaban escribiendo historias. Y yo pensaba, pensado pues de que eran, digamos que yo me, me siento, me pongo a escribir, y yo solita escribo mi historia, mi, mi cuento, lo que yo quiera. Pero veía que había varias personas que estaban participando, varias personas que estaban aportando, y al final ya no era solamente eh, la historia de uno solo, sino que era una historia compartida entre ocho personas, entre diez personas. Y a mí me gustó eso porque, o sea, podía colaborar, podía conocer gente. Y la primera vez que entré, tuve la suerte de empezar con una chica eh, de Chile, Andrea, me, que ya tenía tiempo jugando y tenía una partida, me acuerdo que era una partida de, de vampiros súper gótica medio apocalíptica, era, era genial y me dejó participar y poco a poco me fue enseñando porque yo no sabía nada nada, o sea, la justa sabía que ver creo <risa> me empezó a explicar, me empezó a enseñar y llegué a completar el rol creo que ha sido uno de los pocos roles que llegué a, a finalizar porque eso es cierto, no todos los roles escritos llegan a, a un final precisamente porque como hay falta de tiempo poco a poco todos van abandonando. Pero esa fue mi primera experiencia y tuve suerte porque, como se terminó, pude conocer lo que es el rol escrito de principio a fin. Ok, so, solo un agregado lo que acaba de decir Pedra, es verdad. Muchos de tus roles escritos se van a morir a la mitad. Que no tienes ilusiones, Tómalo como pruebas y un ritmo. A veces, con los mismos, incluso que te abandonaron, regresan a ti. Eso es algo muy bonito que no me abandonaste, pero te gustó lo que hice, ¿no? Yo constantemente en una partida tenía escribía constantemente el final, porque decía, aquí seguro me van a abandonar, aunque no me abandonaron, aquí me van a abandonar. Y iba escribiendo finales según lo que pensaba que iba a pasar. Ahora en el... Perdón, coordinó. Quiero, quiero hacer una acotación Si alguien que está mirando tiene alguna pregunta para, para hacernos Y quiere escribir en el chat Yo voy a elegir alguna que aparezca por ahí Y se la voy a hacer a los chicos Pero dale, continúa, continúa Bien, el, como yo comenté traté de entrar a las partidas de rol por voz como Las comunes, por así decirlo Y me tocó varias experiencias donde eran muy elitistas y pues yo manejé del, del rol normal, de brazos y dragones y de sistemas de juego y paseando por Discord me encontré con lo que era el, el Roleplay ¿no? que tiene esta fama buena, mala... es confuso en esos servidores que simulaban una ciudad medieval fantástica donde podía ser un caballero, un aventurero, podía ser un noble y, ocur y ocurrían, tenían sus propias reglas, sistemas de que hoy es día tal, de tal mes, y va a ocurrir este evento ...y tenían su propio sistema de economía interna... ...como muchos NMEO prometen donde dices... ...pues hay gente que mina... ...hay gente que se dedica a cosechar verduras... ...yo era un tabernero... Eh, fui de los primeros taberneros de un server... ...y de ahí me enganché durísimo... ...y tenía el monopolio de la taberna... ...y pues, obviamente en la gente se juntaban... ...ladrones, mercenarios... ...guardias, y era muy padre... Y ...me ayudó mucho a generar ese gusto de claro no ...yo era el personaje... ...me gustaba fingir que era un NPC... Un tabernero que solo te decía... ¿Qué cuentas, chico? Muy, muy bonito de todo el asunto. Eso fue evolucionando. Me volví un guardia. Luego me volví un guardia corrupto. Luego me volví un mago. Y se volvió muy padre porque era como... Oye, esto es muy divertido sin la presión de las tiradas. Simplemente el que alguien se viniera a acercar a mí y hacer algo padre. Y generó este gusto. El detalle con el rol... El roleplay que me gusta es que a veces se, se llenan muy, muchos seguidores, empieza a ser como mucha gente le gusta, demasiada gente, de que inicias con 20 personas, terminas con 300 y dices, hombre, yo, yo no puedo con tanto, o sea, me voy un ratito y ya ocurrió aquí una guerra civil, mataron a mi mejor amigo, alguien tuvo una familia, esa familia se volvieron espías... Pasa porque tienes un montón de gente en, en muchísimos canales, en muchísimas partes, porque tienes como 40, 80 canales de texto, donde la gente está interactuando. Y está muy padre, grítete intenté hacer el mío. Fracasó, gracias a Dios. Ni siquiera nos dio a luz al mundo porque es muy complicado. Pero eso me generó el gusto de, de moverme y desarrollarme mejor por texto. Ya, de hecho, el rol, sistemas de rol por texto pasaba cuando... No puedo hablar por el momento, les importa si por texto les digo mis acciones y, y retiro los dados. Y yo, ah, sí, gente que me permitía. Hubo una vez que estaba en plena cena familiar de Navidad. O sea, estábamos comi estaba comiendo la cena navideña, hablando con un familiar, y con el celular debajo escribiendo qué está ocurriendo, y con un audífono puesto de, para escuchar qué ocurría, porque estaba en una situación tensa. O sea, yo, yo era el curador, tenía que estar pendiente de que no se me muriera la gente. Esto justo, perdón, eh, pero se engancha a una pregunta que hizo Bachi recién. Eh, ¿Nos pueden contar un poco cómo fue la historia que más les gustó jugar o dirigir? Así damos a conocer cómo son los juegos de rol escrito y las historias. A ver, esa pregunta es difícil porque tengo dos y son diferentes. Bueno, hay una. Dale las dos, no, no hay más. problema. <risa> ok. Bueno, hay una que, de hecho, yo la dirigí, que se quedó estancada por reasons, pero bueno, eh, se llamaba Molino Rojo. Manejábamos dos líneas de tiempo diferentes. Una estaba, o sea, era una historia que se ambientaba en el año, creo que en 1820, 1920, que era la primera línea de tiempo, y se ambientaba en lo que era un cabaret en París. Y la otra línea de tiempo estaba ya en el 2015, 2018, por allí, y se ambientaba en lo que era una revista de moda. El chiste de esto era de que. Eh, bueno, la condición era que eh, la historia del cabaret, lo que pasaba al principio, todo lo que ocurriera allí, iba a ser investigado en el año 2015. No sé si más o menos me voy dejando entender. Sí, sí, hay dos y, líneas temporales. Ajá, ajá, exacto. Ahora, otra cosa era oh, de que. Otra cosa era que los personajes, eh, si bien conservaban las mismas características físicas La condición era que en el año 2015 cambiasen de nombre porque eran otras personas O sea, eran otras personas solamente que físicamente eran las mismas, las mismas. Eh, Y qué más era, bueno, y que su historia cambiara, ¿no? Era como una especie de doppelganger pero eran como que cositas que, habían, que tú veías que pasaban en el 2015 era porque había algo previo que había ocurrido en el año 1820 tenías que ir de la mano era más o menos eso y era confuso porque eran dos líneas de tiempo diferentes. entonces no podías avanzar lo del 2015 si es que no había ocurrido algo importante en 1820 era un poco extraño pero al final nos acostumbramos realmente no sé cómo lo hicimos pero captamos la idea en un segundo y empezamos a rodear y duró bastante y la otra experiencia que sí me gustó en Role eh, fue por Facebook, que también, claro, lo había comentado hace un momento, que hay servidores que tienen más de 300 personas. A mí me tocó participar en un grupo de Facebook donde hacían rol y el rol estaba ambientado en lo que era esa saga de Percy Jackson. Entonces había propuesto la idea, este es el, campo, o sea, el grupo de, de Facebook, es el campamento mestizo, tienes las cabañas, tienes los dioses, Elige tú de quién vas a hacer, te dan algunas condiciones, no tienes estas habilidades, tus debilidades. Listo, hasta allí. Y en el rol ya tú te encargabas como querías, o sea, lo hacías como tú querías. Y dentro de ese grupo habían como que, o sea, cada uno podía hacer el propio role master. Digamos, yo me sentaba y decía ya, este, estoy paseando por el, por el campo, con tal arma estoy practicando. Y quien quería se unía a la historia. Y aún así, o sea, con esas pequeñas historias, la persona que se encargaba del grupo creaba eh, las misiones. No me acuerdo cuál es el nombre exacto que tiene en la saga, pero te creaba las misiones de los héroes. Te decía, por ejemplo, en esta misión tiene que participar cuatro semidioses. Entonces o se hacía si un sorteo o se si había y decía, Sabes que yo quiero participar en esa historia. Y era una, ah, una saga. Era una una saga que se hacía y duraba más o menos un mes. Pero ese sí era un rol totalmente dirigido por la creadora del grupo. Oh, eso suena muy super padre. Perdón, aquí interrumpo por no, eso. No, eso suena muy chido. A mí suena me gusta sí, sí lo ubico. Sí. ¿Querés? Ah, Perdón, ¿querés agregar algo más o. Pedra? Quedo. Ah, no, yo voy a <risas> Dale, cabra, a ver, contanos. Ok. No, no, yo tengo dos que son propias. Y esas. Fueron, no tanto que fuera una idea tan novedosa, como no tiene Fedra, que suena muy padre la de la línea doble, me la voy a copiar. Porque qué buena idea, no lo había pensado. Que se <risa> Pero, bueno, las dos que soy son porque juego con mis amigos, o con gente muy querida que tengo aquí mismo en Discord, que T tanto de la comunidad, que es Facu, se lo ubicas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, amigo, sí, sí, sí. Y otro mío, Kaiser, que unos, son dos partidas, es igual, una que fue con ellos, ...que es la actualmente que estábamos corriendo... ...en la taberna de Rolls... lo que se tuvo que pausar... ...y está buscando gente... ...que es la de la montaña... ...y porque ahí tengo de hecho dos variantes... ...porque tengo a Facu... ...que le encanta meter detalles... ...tiene una historia súper adorable... ...de una Cobol... ...que sueña con Robert su Herrera... ...y es súper tierna... ...y fue de que... ...no, pues que... ...te pongo aquí un maestro... ...se encariñó con el maestro... ...que era un NPC ...que no nos iba a ponerle... por ponerle ...pero se encariñó... ...le pusimos nombre... ...le creamos una trama... Pasaron, fueron juntos a la montaña, junto con los demás. Porque dijo, te voy a enseñar a hacer una herrera de verdad. Y Ya viene ilusionada. Ocurrieron un drama, casi se nos muere la, la pobre cobalt. Este, que casi se desangra porque le metieron un, un goblin. Primer encuentro, primera emboscada. Un crítico. Un crítico. Y es como, oh, Dios mío. Y pues navajazo al pecho. Casi se muere, la, la salvamos. Eh, tristemente el, el, el enano. ...su maestro dio su vida por ella... ...para que... ...siguiera su legado, porque él era un enano viejo... ...y tenía que... ...la Cobol que tenía pasión, tenía que demostrarlo... ...le dejó su llave del taller... ...y ella le encanta meter detalles de cómo se va a volver... ...una enana... ...una una, una gran herrera, súper bonito... otro lado tenemos a, a Kaiser... ...que es... Mmm, ...limitado para rolear, o sea, rolea... ...tiene mucho gusto, siempre está puntual en las partidas... ...metiendo detalles, pero no, no se expresa tanto... ...tiene... Es muy simple, es alguien muy, muy pragmático. Yo le doy todos los detalles que puedo porque él le gusta y me lo demuestra. Y está de compañero guardián del de orpe. Y es algo muy bonito que hemos generado, que aunque solo éramos dos, seguíamos dándole duro a la partida hasta que ya no nos fue posible. Ahí se demostraba el verdadero compromiso y me decía, oye, estoy haciendo algo que les gusta. Y eso me, me daba la pasión de, esto es el recortexto y meterle y meterle detalles. Otra que es voy a tratar de cortar lo más posible, que juego con un, un grupo de amigos venezolanos que los quiero mucho. Esta partida la jugamos, la jugamos con un sistema particular, que no sé si lo conozcas, que llama el Humble Set o algo así, que es una partida de, donde los personajes son puras razas de animalitos adorables. O sea, son animalitos talla pequeño, y teníamos un apache, una pequeña zorrita, un... un agato, que es lo que les recuerdo, y una... Gato, hada, mariposa, que era un gatito con alas de mariposa gigantes, súper bonitos, y era una partida de DD, y estaba curioso porque era ver pelear a una gatita con una armadura, con un esqueleto, con un gato, un gato monstruo, con un monstruo gente de calabaza. Una era la zorrita, creo que era una acrobata de un circo, y le vi todos su trasfondo así es el circo y tus entradas, que empezó un romance con un tabernero. Tienes al mapache herrero que está. Demostrando dura su elegancia Con un acento británico perfecto Que decías, no lo dice, pero te lo imaginas Porque aparte, creo que la gata era francesa Escribía con acento, el texto lo escribía Con acento francés, o como sonaría Nasalmente, y si lo escuchabas En mi cabeza y en la de todos Porque escribía Porque Escribiendo Para darle todo el sabor Y es igual, la tenemos pausada Pero más que nada por pereza Porque sí requiere tiempo pero es muy padre, porque dices, esto en, en voz Siento que no sé Mariana hacerlo Por vergüenza, por lo que sea Y por texto es muy padre, porque luego tienes Los dibujos, luego tienes las Cositas, y dices, sí, me lo creo Está, está muy, muy padre Como dices, el rol por texto te, te ayuda A compensar las, las dudas de, de rol de mesa A ideas más creativas Muy lindas historias, de verdad <risa> Eh, eh, complejas, personales todas las la de, la de los dos las dos de los dos <ríe> eh, hay una pregunta más que me que hace Luciana por acá que dice que me gusta aparte de servidores privados ¿qué páginas recomiendan para alguien que quiera empezar a jugar? si es que conocen alguna mm, para alguien que quiera empezar a jugar, podría ser en algún grupo de Facebook Puedes buscar lo que tú quieras, porque realmente el rol escrito puede haber cualquier temática. Hay algunos que están basados en series, en películas. Como mencionas un rato, había uno que estaba basado en la saga de Percy Jackson. Y te das cuenta al instante cuando lo buscas, porque buscas, por ejemplo, eh, el campamento mestizo y al costado te sale roleplay. Entonces, ingresas y ves más o menos cómo están trabajando todos. Y la ventaja de Facebook es que como te llegan las alertas, es un rol mucho más rápido. Eh, por ejemplo, en lo que había comentado hace un momento, si bien se creaban en, en ese campamento misiones que podían durar un mes, pero era porque la, la creadora sí lo, lo decía, los roles chiquitos que llevaban los demás se completaban en un solo día, porque eran al o sea, cuando estaba uno te llegaba el alerta, que okay, cuando estabas tú, y es más sencillo así. Y como es por Facebook, pues tranquilamente puedes agregar a la persona si quieres o si esa persona era a ti, conversando un poco te explica cómo es y aprendes más rápido. Bueno, este Pedro lo cubrió muy bien Yo en la verdad no, no me dediqué a buscar Te voy a decir, esto no me dediqué a buscar o sea, Traté de entrar a foros Encontré algunos foros, digamos, recientes Pero dije, no, no tengo yo el compromiso de, de estar entrando a este foro y Iniciando sesión y estando muy pendiente Dije, no, yo soy mucho más de Discord Donde aprovecho un momentito, si me permites, para hacer mi publicidad si hay gente interesada en, en el rol de mesa Tengo tres lugares disponibles Para continuar la partida que comenté De la taberna De la montaña Porque tratamos de revivir ese rol Porque se nos entraron creo que seis personas Se fueron cuatro Y necesitamos gente Es un buen momento Si están interesados en lo que hemos estado contándoles Y se animan Entren por favor, manden un mensaje privado Estoy en el servidor de la taberna y puedo, este, soy un buen máster, bueno, eso me han dicho, para eh, entrar en el rol de texto. No se, no se cierren a la, a la idea de que es algo exclusivo o complicado. Es, la idea es pasarlo bien, la idea es esto. Y la taberna es un buen lugar, así que si, si a alguno de los espectadores les interesa entrarle en, la, en el servidor de la taberna. Igual en otros servers pueden encontrar taber partidas por texto, son raras, pero no les tengan miedo. Y me gustaría de hecho ver que se si hicieran más partidas por texto... Dentro de la taberna porque tengo ganas de verlas Porque siempre es divertido ver y qué está pasando Bueno, ahora sí Como para para ir cerrando Quiero hacer una última pregunta Que, que es algo que, que me llama la atención a mí que, Y en realidad lo, lo quiero hacer a modo de, de advertencia Si se entiende lo, lo que quiero decir ¿Qué puede esperar... Una persona cuando empieza a jugar rol escrito. ¿Qué, ¿Con qué se va a encontrar? Puede ser, digamos, tal vez eh, tiempo de respuesta, de, que puede ser lento, puede ser rápido. Con, ¿qué, qué, ¿Qué hay ahí en el rol escrito para una persona que recién llega? Claro, el tiempo de respuesta. Si van a entrar al escrito, tienen que, que saber desde ya que no siempre va a ser inmediato, puede tardar, como dije hace rato, puede ser un día, puede ser dos días, porque al final cada uno es bien en su tiempo, entonces no todos pueden estar conectados en el mismo momento. Si lo están, genial, que hay gente que sí, se puede conectar dos horas, tres horas y avanzan rápido la historia, pero si no, van a tener que ser pacientes, pero lo compensa, la historia lo compensa bastante. Y lo otro es que se van a encontrar probablemente con personas que ya tienen experiencia rodeando y van a escribir textos grandes que pueden ser de repente intimidantes para alguien que no, que nunca ha jugado rol escrito o que de por sí no está acostumbrado a escribir textos. En ese caso, solamente queda no intimidarse, porque al final van a terminar. O sea, era un punto en el que ustedes también van a poder escribir de esa misma forma y van a aprender cómo hacerlo. De repente van a descubrir que tienen un propio estilo de rodeo. Eh, bien, este, al inicio, sí, el, el sentimiento de no es ir ansiedad, sino de premura, de pues, ya hice una acción, ¿qué más espero? Eh, suele pasar mucho, a mí me pasó, incluso siendo máster así de hoy tengo ganas o tengo tiempo libre de seguir con este texto, no hay nadie conectado, diablos, <risa> y es muy común, no es recomendable presionar a los jugadores puede que lo hagan contigo, no tengas miedo si, si alguien te dice oye, ¿qué onda vas a escribir? porque se, se tiene cierto contrato de verbal de que esto está hecho para divertirnos entre los dos, y los dos acordamos este, crear una historia y hay momentos que dices, tú no sabes si la otra persona está emocionalmente bien del otro lado, y escribir es una cosa pesadísima, aunque dices es, aunque no lo parezca hay muchos escribes profesionales que ven una hoja en blanco y, y no pueden, les le lastima ver una hoja en blanco porque no, no sabes cómo avanzarle, te dan nervios mucho más con la presión de que realizar acciones, hay más gente a lo mejor esperando tu turno, muchas cosas que pasan en tu cabeza y tú como está en, en texto la gente no lo ve, no ve que estás nervioso no ve que no sabes qué hacer eh, así que lo mejor es tómalo con calma, es, es una nueva experiencia, es un nuevo paso, son nuevos patines y disfrútalo no trates de impresionar a nadie, sino más que nada trata de estar cómodo contigo mismo, de dar lo mejor de ti para ti mismo y aprovecha los pequeños detalles, pule si te gusta escribir, te imagino que por eso te interesaría pule tu escritura no tengas miedo en hacer un texto largo, describiendo de cosas a mí me encantó y a mis jugadores nos encantó ...una ida al, a, la, a un comedor... ...que era un comedor de, no, comedor de hongos... ...no, era un restaurante... ...en el que daban sopa de hongos... ...les pasé imágenes... ...olores, descripciones... ...ellos describían cómo se lo comían... ...qué les hacía sentir... ...qué veían... ...si platicaban con alguien más... ...porque no tengas miedo... ...el rol por texto... A, dif, ...a diferencia del rol por ...nadie te va a ver feo... ...porque quieras seguir hablando... ...con el verdulero número 23... Porque eh, el, el, el, el número 23 Es parte de tu historia Y tú puedes estar ahí todo lo que quieras Porque ¿Por no es raro de mesa? Esa es la diferencia Disfrútalo, es un viaje lento No trates de apresurarlo Y, y no uses mayúsculas a menos que sea necesario <risa> Claro eh... <Perdón. risa> hay, hay algo que, que de alguna manera ya dijeron ustedes Pero quiero remarcarlo Que el el tiempo este de respuesta que, que estamos mencionando si bien al principio una persona que, que está disponible todo el tiempo tal vez lo sienta como pesado y lento tal vez para una persona que no tiene todo el tiempo libre como los demás puede ser algo interesante para aprovechar el rol escrito, ¿no? si tenés no sé yo, un par de horas a la semana tal vez podés sumarte a una aventura y, y de a poco ir avanzando esta historia si te interesa así que nos quedan los últimos minutos quiero preguntarles si si quieren, están disponibles en alguna red social para que las personas las sigan o no Si no quieren, no hace falta eh, Pueden seguirme en Twitter si quieren Arroba Delusional94 Solamente esa red porque las demás casi no les actualizo nunca Pero en Twitter sí estoy súper activa Así que no se asusten si es que se haga una vuelta por allí Porque escribo muchas cosas de muchos temas Son eso, no se asusten Cara a mí, igual pueden encontrarme en Twitter como arroba cabraromántica. Yo no solo postear tantos textos eh, seguidos, lo que me gusta hacer mucho es retuite, retuitear, ya sea arte de artistas, arte de artistas que vaya la redundancia, eh, cosas de DD, ya sea sistemas independientes, cosas que la gente hace, videos. Me gusta mucho retuitear sobre cosas de DD, bastante. Es muy, muy bonito. Mi tweet es una colección de cosas que pueden ver. Y también me gustaría aprovechar para hacerle un poquito de publicidad a mis amigas artistas Que tengo algunas que tienen un trabajo muy bonito y a precios muy baratos eh, Y si, no sé si león puede apoyarme pasando los links en el Sí, ahí, ahí le pedí a, el chat. a las chicas que lo hagan porque es, ahora mismo tengo todo cerrado y no quiero que nada se rompa. Pero ahora ahora pasamos el link Ellas sí? de... me quieran. ¿no? ellas me hicieron esta imagen de perfil que tengo de la cabra, y también su especialidad, a mi parecer hacen personajes de D&D o de fantasía, les hacen personajes muy, person muy customizados vamos a decir, a petición tienen precios muy accesibles, van desde desde hojas de personaje, a armas, tatuajes y todo lo demás, se, se los recomiendo por favor Bien. y síganme en Twitter <risa> ahí, ahí están los links compartidos para cualquiera que esté interesado en en, en el arte de, la, de estas chicas Y bueno, creo que vamos a cerrar el podcast acá Espero que lo hayan pasado bien eh, Ustedes como participantes y, y cualquiera que nos haya escuchado Ahora voy eh, a dejarles el outro Unos minutos, unos segundos tal vez Y vemos, vamos a ver si hay alguien más por ahí haciendo algo de rol Y después vamos a radiar su canal para que la gente siga viendo el rol. Chicos, la verdad fue un gusto tenerlos acá. Estoy totalmente agradecido que hayan venido a responder todas estas preguntas que yo no tenía idea que eran. Así que, gracias por venir, la verdad. Gracias por invitarnos, Leo serio. No, no, muchas gracias Leo. Este, siempre es bonito apoyar a esta comunidad y mantenerla saludable. Haces, haces un muy bien, haces, haces un gran bien, aunque no lo parezca. <risa> a la comunidad y esperamos vernos pronto. Arrere. Cuídate, eres lo máximo, igual salud a, a Rachi y a Luz. Están ahí en el chat. <ríe> Gracias. Ahora sí, vamos a dejarlos uh -oh. con el otro